Bueno, nos tranquilizamos un poquito después de esto, me lo han contado. Venga, mientras esperamos a que detrás del telón los conjuntos de flautas y violines se preparan para su actuación, quería aprovechar para transmitir nuestro más sincero agradecimiento a los técnicos y operarios del teatro que entre bambalinas hacen todo lo posible con los medios de que disponen para que este día todo salga bien, al ayuntamiento por apostar por este proyecto, sin su ayuda y aportación nuestra labor no se podría desarrollar, a los medios que difunden las cosas que hacemos, a los profesores cuyo trabajo diario hace que la escuela se enriquezca año a año. Marta, Elsa, Fernando, Mari Carmen, Fabiola, Esther, David y Ángel. A Caja Rural por colaborar con nosotros en la cartelería. Antonio, que siempre está por ahí detrás colaborando con la escuela. Estará por ahí arriba. A las 300 familias que nos confían la educación musical de sus hijos porque son conscientes de que una mayor educación, y en este caso una educación musical, da como fruto una sociedad mejor. Sin más, os dejo que sigáis disfrutando de la música. Pero antes de irme, ya sé que no es necesario que os diga que cada uno recoja su programa para que no acabe en el suelo. Eso ya lo hacéis siempre, pero este año después de este espectáculo que me han montado estos dos, os pido que nos ayudéis a recoger ese globo que tenéis por el lado, el papelito que se ha caído, esa mariposa, que hay unas cuantas. Al final Andrea Gariz y yo daremos un repasito para que ya creo que quede como nos lo encontramos. Muchas gracias.